Bueno, ya estamos en marzo estamos buscando las primeras notas de pesca de pejerreyes. La verdad que cercano a Capital Federal la tenemos bastante complicada, la sequía está pegando muy fuerte, eh, las encadenadas están muy complicadas de agua, eh, hay mortandad de peces, realmente está, es un año muy difícil, así que de las más cercanas, la que mejor está rindiendo es Laguna San Lorenzo, eh, ahí en Pila, es la que también ahora se está llamando como Laguna La Boca así que es la que mejor está rindiendo y bueno, estas imágenes eh, se las agradecemos al guía Cristian Ríos que está operando ahí desde hace un tiempo y la verdad que está haciendo muy buenas pescas a pesar de las altas temperaturas se está haciendo, la verdad que con sus clientes unas lindas pescas esta pesca se hizo el 4 y 5 de marzo hay que moverse bastante para encontrar el pejerrey de mejor tamaño, cuando se activa el pequeño, bueno, eh, es más rápido y el más grande está letargado, así que hay que cambiar de lugar. Bueno, puede ser que se nos haya dado la vuelta la, la taba para nosotros, compañero. Uno por allá y el otro por acá. Ahí estamos, ¿eh? Hoy, nubladón mega megalodón, ¿eh? ¡Uh! Tremendo pescado. Ya que termolú, doblete encima. Uno por un lado. No, que empuja y otro por el otro compañero, eh. San Lorenzo, la actualidad, día 4. Picadito por acá, para el compañero. Y otro para allá para el compañero Tuta. A verlo, Tuta. Otro palito más. Hoy, día 4. Recreo la filia. compañero, eh. A verlo la cámara. Espectacular. Seguimos. 4, eh. la mano de tuta, a ver tuta el pescadito acá, espectacular, seguimos pescando, la pesca para el compañero y a ver con qué nos venimos, eh un pescado que cómodo llega a los 35, 40 centímetros, tranquilo, ¿no? sí, sí, sí. espectacular, ya casi terminando la jornada de pesca, hoy día 4. Espectacular, ¿eh? las imágenes lo van a decir todo, amigo. Muy bueno, un super pescadito para el compañero. Palito y a la bolsa. Uno por un lado, otro por el otro. Compañero, un tiro, Pepecables. dos pesos. ¿eh? ¿Cómo la estás pasando? Y ya te bomba? dije, yo nunca había pescado tanto. ¿La estás pasando lindo? De bomba. De bomba. Bueno, eso es lo importante, vamos a mostrar cómo venimos. Tres de la tarde, tenemos pescado acá y tenemos la otra conservadora. Muy buena la pesca el día de hoy. ¿eh? Gracias por venir, chicos. No, por favor. 5 acá de la mano de los chicos ¡Vamos! que vinieron de la plata. ¡Vamos! vamos a salir a realizar una pesca de pejerrero. Y mi coleón con motor, como pueden ver, modo de destrucción, compañero. Le <risa> creo la orfilia de la mano de estos monstruos. ¿eh? Vamos, vamos. vamos, Van mejorando los resultados, sí, compañero. Señor. Sí, señor. A vamos a mostrarlo a la cámara. Acá el pescadito que sacó Ari, el primero ¿eh? espectacular, amigo. Con Tuti, Santi, a ver, eh. Día 5, Tierra de Megalodones, compañero, eh. Tierra de Megalodones, compañero. con el a mejor me un lado de lo que empuja, compañero, eh. Y otro por el otro. El guía, ¿te falló, Ari? No, no. Recomendable, Muchas gracias, amigo, ¡Me hacer eh! día 5, acá de la mano el compañero Santeguito, muy linda pesca. y Julián Salimos a realizar una pesca de pejerrey Donde bueno, hoy el grande no quiso abrir mucho la boquita Pero cuando se nos dio a última hora Terminamos metiendo este pescón, chicos ¿Eh? La pasaron lindo ¿La Bueno, eso es lo importante Muchas gracias compañero ¿eh? recomendable. Por, por mucha pesca más juntos ¿eh? Hasta la próxima Gracias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 Mariano Pedrán te invita a pescar los grandes pejerreyes de Laguna La Picasa. Salidas diarias en embarcación Tracker a las mejores zonas de pesca. Comunicate al 3465 95 02 Instagram, Flechas de Platas, Facebook, Mariano Pedrán, página de Facebook, Mariano Pesca Guiada. Trigésima Fiesta Nacional de Pesca de la Boga 24, 25 y 26 de marzo, más de 3 millones de pesos en premios, elección de reina, pesca del mojarrero, pesca en kayak y pesca embarcado por trío, cupos limitados hasta 200 lanchas, organiza y fiscaliza Asociación de Peña la Tortuga. Más información en nuestras redes sociales, trigésima fiesta nacional de pesca de la boga, 24, 25 y 26 de marzo. Amigos de pescador y de zona pesca bueno, queríamos mostrarle algo de lo que tenemos en multifilamentos eh, diferentes marcas, diferentes capacidades en rollos de 100, 200 en bobinas de 500 metros bueno, como verán por ejemplo acá tenemos algún modelito de la marca Daiwa es un multi japonés, la verdad que muy bueno muy buena calidad el multifilamento es muy sedoso lo cual te permite lanzamientos más largos y tiros más precisos, digamos, para aquel que, que busca aplicar contenido tenemos también el 4 de Hebras, que es con una muy buena calidad, muy buena prestación el ya conocido Power Pro, que es de Shimano en diferentes modelos, el Super 8 slick y el Power Pro tradicional de 4 de Hebras bueno, acá por ejemplo tenemos dos modelos de la marca eh, Lexus también en 4 Hebras y en 8 Hebras, por rollo de 100 metros esto, para que cargar un delcito. al igual que estos de es la marca xfish que vienen en 4 hebras y vienen en bobinas de 100 y de 200 metros la verdad que este es un multi súper accesible la verdad que está muy bueno eh, tanto calidad como, como precio así que ese no se mal aprovechenlo y por último algo que tenemos también bastante son las bobinas de 500 metros también a un precio súper accesible en relación de cantidad eh, no importa el diámetro desde el 012 010 hasta el 0.50 viene por 500 metros y el precio es el mismo así que no se duerman para que el en la marca en la marca Fishing, modelo Western y el Wee Flash de Perth ambos en 500 metros así que bueno, ya o saben, tienen otro trabajo en de la pantalla nos preguntan por un color, algún diámetro en especial que necesiten alguna calidad o algún multi que estén buscando que bueno, en el caso que no tengamos vamos a tratar de averiguarlo si se consigue Así que ya saben, tienen todas en la pantalla, nos pueden seguir por Facebook, por Instagram, por WhatsApp, por mail. Ahora tienen un montón de opciones para encontrarnos. Estamos en Morón, así que ya saben, nos esperamos. Los pescadores, acá estamos en este paraíso brasilero, Ponta das Canas en Florianópolis, miren lo que es esta belleza playas hermosas, arena blanca mar tranquilo, agua clarita un lugar hermoso y bueno, hoy vamos a hacer pesca embarcada, saliendo desde acá del club náutico de Ponta das Canas y vamos a tratar de mostrarles eh, otras especies que no estamos acostumbrados a pescar allá en Argentina especies de piedra bueno diversidad en especies de colores no son grandes pero es una pesca linda divertida mucho mucho pique así que bueno vamos a traer a todos los argentinos que somos muchos los que venimos a disfrutar de la, del verano acá en brasil ¿Qué pueden hacer en materia de pesca deportiva Ya ayer hicimos una linda pesca de costa ahí en el muelle o trapiche como le llaman acá una pesca de spinning liviano de pez espada. Y bueno, hoy nos toca salir a ver qué pasa en la pesca embarcada. Así que ya le mostramos el club. Buen Robson. Amigos. Daniel, Daniel grande Daniel. Yeah. bem vindo Me alegro. Pesca Orlando. recreativa embarcada, capitán Robinho. Lara, a suas ordens, hoy vamos a hacer una pesca exclusiva, una pesca recreativa, ¿no? Boa para niños, para mujeres, para velhos, para, para... todos gordos, <risa> para para cegos con toda seguridad Gracias, un gusto verte después de cuatro años cuarentena por medio nos volvemos sí, a encontrar Sí, sí. Pasó, pasó tiempo Pasó tiempo Acá estamos de vuelta, gracias. gracias Buen acceso Vamos a pasar por los piratas Los ¿Eh? que es una familia que tiene aquí Tiene diversos lados de piratas eh, ¿La playa es propia o impropia acá? Ah, ¿El agua es propia? No, no. ¿Impropia? No. no. La propia es la buena porque aquí hay entrada ¿eh? ah. Aquí hay entrada no mar que va a hacer É, lá não sei como chama. Na ponteira, né? Aqui é Coala, Gabriel. É? É pesca com aula agora. Vamos usar uma ponteira. Coisas só. Ah, mira. Você lhe segura aí? Vai apertar aqui para a plumada ao fundo. Você pesca com a ao fundo. Quando para de rodar, gira para frente, para travar. E vai puxar o peixe por aqui. Então, há dois movimentos: um para soltar lá a dança, outro para se prender, e o giro para trazer. Você pesca, não se pincha, Você pesca ao lado do barco, né? Se pesca ao lado do barco, que é mais tranquilo. Ela já está cortada e preparada junto para, junto para a pesca. Você vai usando um pedaço de camada para cada Coloca-se como se coloca uma, uma, uma minhoca aqui no centro. Camarão. É, é o camarão que você coloca na polanzona, como se fosse na, uma lombriga. lombriga. Como se fosse uma lombriga. Camarão, você coloca aqui. Está um pouco congelado, hein? demora mais. Não se nada e se aplicar. É mais facilidade dessa parte. O solo, ele é obrigado a engolir. O fumo em casa E aí é só soltar. Esperar bater ao fundo. Abra! Abra, abra, abra Essa.. Um Um pulpo! ¡Mira pulpo! ¡Que lindo! ¡Oh <risa> pulpo! No, ¡Que bonito! ¡Pulpo! ¡Muy bonito! Bueno, buen comienzo, ya tenemos para el vermú A ver, de la patita ¿eh? <risa>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 www.launionpesca.com.ar Gente del pescador acá en Mariano Pesca estamos locos la inflación para nosotros no corre miren línea para variada de río dos rotores de plástico con anzuelo 92.611 de muy buena calidad el anzuelo, no es un alambre muy buena calidad y el rotor plástico también ...de varios colores y varios tamaños de anzuelo. ...escuchen... ...50 pesos cada línea... ...las hacemos llegar a cualquier parte del país... ...recuerden el costo del envío... ...así que compren para todo el barrio... ...porque esto a 50 pesos... ...si lo encuentran en otro lugar... ...a este precio... ...y tiene que estar más borracho que yo... No, no existe alguien que esté tan... ...tan borracho para hacer esto... ...50 pesos esto es lo más económico después nosotros nos caracterizamos también en armar líneas de mediana calidad con rotor de acero, mosquetón, anzuelo 92611 que este ya es coreano todo con nylon fluorescente de primera calidad y las brazoladas y también tenemos lo que llamamos la línea variada de Río Especial armada todo con nylon 70 de madre de competición esmerillones, mosquetón con esmerillón para el plomo y anzuelo Mustad. armamos con anzuelo Mustad, anzuelo BMC y anzuelo sasame este mismo tipo de línea eh, estas líneas lógicamente son más costosas son líneas que están tocando los 900 pesos pero tienen todo lo mejor hay diferencia en la pesca entre una línea así y así Sí, las hay. Pero bueno, el que no pueda gastar tanto con esto va a pescar y se va a divertir también. En Berizo, Sebastián Ronin te invita a pescar bogas en los malecones de Berizo. Salidas diarias desde Marina del Sur. Comunicate al teléfono 2214-194449 en Facebook Seba Ronin.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 foto foto te cuenta, te cuenta. qué vendría a ser ese carapicú carapicú muy bueno vale para la cámara la pescadora muy bien vuelta para la cámara este es un carapicú, un carapicú. muy rico también mucha carne muy rico ¿Así? ¿En la cuarta? No tiene espina. No, ah. es un ¿eh? Parece un besuquito, se pega acá. Se pega pela panza. ¿eh? Se pega a por pela panza. Pasó a maravar. No hay problema. Saca la Ahí. No <risa> hay <risa> 71, 72, no começo sempre com 70, né? Vai de 71. Legal, aqui é o <risos> mais semana mais. mais. Semana passada foi 400 pontos. Ah! E La de arriba picó, mirá. Ah, ¿eh? raro, De esta hay mucho allá también. a agregar más. Cada vez hay más. Agua. Ahí va. Se quedó medio ahí. Para abajo, Bobo. Ahí va. Anda para allá, Bobo. Una borriqueta, sí. mira. papaterra Ay, le dice Por sí. bien perita, ¿eh? la de allá. La borriqueta perita. Sí. Ja. Linda, ¿eh? Sí. Toda carne esa. Wow, muy buena. Pega la cabeza, se ¿sí? Eso, no hay espinas, ni dientes. De esa Yo no vine a pescar, vine a filmar nada más. Le quería aclarar eso, le quería aclarar nomás. Me quería aclarar nomás. Muy, muy bonito. Está bien. por eso eh, estamos nosotros Me emocioné, me ¿Sabe por qué me emocioné, me emocioné? ¿Sabe por qué? Porque ustedes acabaron de hacer la salida de paseo de barco? ¡Más animada tu día de hoy! Y ahora es que es la primera vez que este barco está salido hoy A siguiente Estamos animados. Sí. No, no, no, no, no! ¡Hoy se den los el de de este señor! Ahora viene embora, parece más de una feminina. Oh, bueno. Ah, pues va. ¿Dónde vueltas el verde? es carnata. Es una como carnata, Perita, perita. Ver una perita. Lindas. Linda, oh, quer sacar ou não. saco eu? Não, não. Saco eu? Está bem. Primeiro os filmes e as fotos. Ok, yeah. vamos sacá-la. Bonita, ó. Oh. Barriqueta. Ajá. Es como tu Pero el color ¿no? me mm. gusta. Opa. Escapó. Eh. Para, el para, mí, para mí. ¡Porco! ¡Eso te se porco! Dame el teléfono que te saque la foto. Dame, dame. Dame, dame, dame el teléfono. Es, segura acá, segura acá, acá. para mi amigo. Mira, las Porco. muy mi El porco, es, es muy bonito. Pollo, eh. peixe chancho, chancho, chancho. mi amigo. Mira, azuis. amigo. Mira, mi Mira, mas não ataca, não marca, né? Então para sacar só saca fácil, né? Parece uma piranha e uma carne muito rica, uma carne muito rica. olhos verdes e azuis. Lindo pibe! Para de uma Campeã! Campeona. Boca Negra! Uma Boca Negra! Linda, linda peixe! Muito linda! Campeona. Boca <risa> negra que ronca. Sí. Tienen.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 mejor carnada de Zona Norte en Carnadas Alfredo, Luis García 962 Tigre. Todas las carnadas para pesca de verano, morenas, anguilas, lombriz, masa, harinados, filet de sábalo, maíz. Comunícate al teléfono 4749-0244 o al 1160-43-3297. En Rincón de Milbert Tigre, El Arcoiris, verdulería, frutería, carnicería y almacén.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 No desventajas y pesca con el mejor harinado para la pesca de carpas, bogas, sábalos y variada. En sus presentaciones clásico, vainilla o chocolate. Comunicate al teléfono 1135 79 34 49 Instagram, GR Harinados. Con GR Harinados siempre arranca. Excursiones de pesca embarcado de Hernán Fiorentini, que ofrece salidas de pesca a Esquina, Corrientes y la zona Concordia, entre ríos, operador Hernán Fiorentini celular de contacto 3382 44 73 en Facebook Hernán Guillermo Fiorentini también seguimos con la pesca de pejerrey en Laguna La Picasa y La Zoraida gente del pescador ofertas de Mariano Pesca exclusivas, únicas miren vamos a tomar uno de estos así que se lea bien mira Anzuelos Omner Ideal para la pesca de la boga y de la carpa Vienen con traba carnada, el ojal torcido Tengo en tres medidas El número 4, 6 y 8 eh, Para la pesca de carpa, de boga, de lo que quieran Tiene una potencia este anzuelo que es brutal Una punta con un filo láser extraordinario Escuchen, eh Contado efectivo y no me vengan con pavaditas. ¿Me escucharon? No vengan con pavaditas. 700 pesos. No existe directamente. ¿Qué decir Gabriel de esto? ¿Existe o no existe? Un regalo. Hoy, 700 mañana. pesos. Los esperamos hasta agostar stock. Tengo poca cantidad. Más o menos 500 sobre 100 de cada una. Pero bueno, los esperamos. ¿Ok? Los grandes matungos de la salada grande de Madariaga. Pescalo junto a Diego Palas.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 Hola amigos pescadores, ¿cómo están? Bueno, en este bloque vamos a presentar una pesca en el río Yi, Uruguay eh, Una nota realizada por Alejandro González, un amigo, le mando saludos También aprovecho para saludar a todos los uruguayos que nos siguen Y bueno, eh, una especie súper combativa, muy linda para pescar En este caso la pesca la realizaron a Trolling eh, con señuelos crank y señuelos de paleta un poco más de profundidad porque se encontraron con el río bastante alto pero pudieron pasar una jornada de pesca espectacular con muchos piques eh, si bien los portes estuvieron entre medianos y algunos grandes pero bueno, una jornada muy linda, muy emotiva así que felicitaciones a Alejandro que bueno siempre está detrás de esta especie una de las más lindas que podemos pescar todo aquello que nos gusta la pesca de tararira, así que bueno, esperamos que les guste estas imágenes. Sí, sí, sí. Eh, no, vale, vale, vale. Bien, cabeza. Bien, Gaby. Cortaste la racha, Gaby, dale. Bien, Gaby. ¿Qué es eso, Bueno. Chiquitita, mojarra, pero bueno. ¿Te ¿Es ¿Qué? ¿Qué mojarra? Oh, ¿De qué estás hablando? Mojarra lo que pecolales, <risa> eso está bien. <risa> <risa> Ten ahí. Se habría dado cuenta lo que pasa que ¡Opa! Bien, <risa> <risa> Leo, la primera. Vamos. Es que más de ya eh, estábamos antes, no salté, salté. ¿Viste? Te dije que le teníamos que poner música a Kiko Cuando quiera la, sí, la, la doy. eh Bye, bye, Eh, Bye, Sí, sí, tranqui, tranqui. Bueno, venga, venga, la cámara? Sí, está. Opa. Oh. ¿Qué pasó con la cámara? Bueno, ahora cuando... Cuando molemos, vamos a encargarnos. Sí, dale. Es oh. como igual que la Están todos con la misma... Toda la, la, toda la familia está acá. calor, hace un ratito se